¿Qué tal gente de YouTube? Bueno, nos acaban de presentar pues el, ya eh, lo que va a ser el Resident Evil 2 Remake bueno que eh, Remake, yo como yo ya vi el video pues sé que no es un remake tal cual no lo van a dejar en tanto le van a cambiar pues un poco de cosas pues eh, ya sacaremos las, las conclusiones pues generales acerca de ese tema ¿no? pero igual pues aquí arranca ya quiero que lo vean para pues que lo, yo lo voy mirando igual también voy comentando lo que lo que ya noté porque yo ya me lo vi pero no me lo o sea este de 21 minutos no me lo he visto todo pero el otro de como es de 10 que ya muestra más o menos pues lo que, lo que uno cree lo que es y lo que será porque pues todavía no se sabe eh, qué va a pasar con esto pero igual sale el 23 de jun de enero January entonces el, el va a salir ya va a salir ya a la venta para PlayStation 4 PC y Xbox creo que Xbox eh, igual los que tienen exos pues ya saben eh, eh, cuando sale, ¿no? O sea, sale, yo creo que sale en las mismas fechas. Lo primero que, que yo noté, o sea, cuando lo vi la primera, es que este personaje que supuestamente es León, que parece Justin Bieber, <risa> está encorvado, o sea, está, está totalmente encorvado, o sea, está mal modelado, está mal, está mal articulado la, la columna vertebral de este modelo, o sea, yo creo que esos son detalles que, que uno pues sí se pues su, uno nota porque igual está encorvado, está encorvado, o sea está, está encorvado. Parece Justin Bieber y, y está encorvado, ¿no? Yo, yo tengo que decir que, que yo soy fan de la saga, ¿no? O sea, no, no, no me estoy burlando del juego. Pero como uno quiere las cosas, pues de todas maneras, eh, así mismo, pues también va, las critica, ¿no? Aquí nos muestra la pantalla que era la, la clásica del Resident Evil 2, pues remake, le, ha, le, le han cambiado el resto de cosas, ¿no? Este supuestamente es un remake, pero pues más parece una película que... Esta es otra parte que veo que, voy a pausarlo ahí, eh, eh, la parte de los planos de la parte de esto está mal, mal, mal, mal, o sea, no, o sea, no le han puesto cuidado, no han, sí, han hecho eso ahí, parece un plano de un amateur, cuando digamos ellos ya, pues Capcom ha mostrado que que sabe hacer esto, sabe hacer la parte gráfica, ellos saben hacerlo, cómo hace, o sea, para que se vea bien, eso ya lo, ya lo vemos más adelante, porque este es uno de los temas que ya vi que, que no le han puesto cuidado, sí, no, inclusive bueno, la parte, la parte aquí externa del modelo, sí, eso sí se ve muy bien pues y todo, pero ya el detalle si uno se pone a mirar, no sé si los planos van a ser, los mapas van a ser así como esto, porque pues, la verdad, eso es, creo que sí, porque más adelante sale, sale el plano, sale así. O sea, entonces, pues no sé, pues, no sé, o sea, pues ya Capcom sabe hacerlo, pero no sé por qué no, no lo hace. Estos iconitos maricas ahí que ponen ahí, esto tampoco. Estos estos iconitos sí, porque estos son los de pantalla visualización de siempre, pero esos iconitos ahí que pone ahí, que una X, ¿no? Pues dejen ver las cosas solas, o sea, uno puede investigar, no necesitan decirle todo, o sea. Entonces, son cosas de. Voy a, voy a hablar de todo, ¿no? Voy a hablar de todo el análisis que ya, ya lo que yo ya vi, o sea. Este es el motor nuevo que tienen Resident Evil 7, ¿no? el de Resident Evil 7. Entonces, pues, yo creo que esto le está haciendo daño totalmente a la saga. A, a Resident Evil le está haciendo daño ese motor gráfico porque no lo saben controlar, digamos, de la parte. De, se ve muy bien, la visualización es muy buena, pero. Pero no, o sea, no, no, no, esa no es la forma. Tienen que mirar las cosas que han hecho bien. Ya lo han hecho bien, pero no sé por qué. Creen que ahora solo los gráficos y ya, solo gráficos y se ve espectacular. Nadie dice que no, se ve espectacular. Pero lo que el detalle, el detalle es que digamos está la luz, pero no hay iluminación externa. Entonces eso, eso, es una cosa que no sé. Estoy dudando la compra exactamente de este juego porque no tiene contexto, no tiene iluminación. O sea, perdieron todo lo que habían hecho ya en los, inclusive en el Resident Evil 4, en en todos. O sea, en el 5 hay iluminación, hay entorno y se visualiza, pero es que aquí solo hay una lamparita y ya, un, tiene una linterna y no más, entonces como que esas son cosas que no no le han puesto cuidado, no lo han hecho entonces no sé por qué hacen eso, por qué echan para atrás como si no supieran hacerlo, si ellos saben hacerlo <risa> Capcom sabe hacerlo bueno, los, de pronto los desarrolladores ya no son los mismos, simplemente es eso y ya no se ladra. ok, supuestamente si sí hay uno de los desarrolladores que que sí está, un japonés no ahorita no recuerdo el nombre, pero. él sí está, pero eso es lo, los supuestos del remake. Pero pues aparte de que ese modelo, la, la, la parte de seación, el rillado del personaje está bastante mal, defectuoso. No sé por qué no. Si no lo quieren hacer, copien el modelo de Resident Evil 4 y ya. O sea, para qué. ¿Por qué no lo hacen, para que lo hacen mal pues más bien copien lo que ya tienen y ya y no, si no lo quieren hacer, si les da pereza o no sé o, no sé, <ríe> la verdad no, no, yo creo que es puro descuido porque no sé, no sé los motores de nueva generación cómo está manejando este, este tema del rigging, no sé, pero la parte de iluminación hay que trabajarla, simplemente este engine puede hacerlo, pero no, no tengo ahorita el nombre, pero es el de recién nivel 7 o sea, yo creo que se les ha ido más la mano pensando en esas cosas en, en motor gráficos de última generación y no, no han puesto cuidado a lo que ya han hecho bien, siendo que ya Resident Evil lo ha hecho siempre. Inclusive en el Resident Evil 4, 5, hasta en el 6, en el 6 que es, es muy parecido ya a este entorno de, de visualización. Otra cosa que he visto es que esto se, tiene muchas cosas copiadas de Silent Hill, o sea, están copiando a Silent Hill descaradamente y eso... pues no sé, ¿para qué hacen eso? Pues están copiando al donpur O sea, ¿para qué copian al donpur Pues de, déjenlo quieto, sí, el Downpour, respetenlo y ya. O sea, no, no copien, hagan las cosas, o sea, copiando escenas del baño, la iluminación. Están intentando copiar el entorno de Silent Hill en Resident Evil y son dos sagas que tiran para diferentes lados. Entonces no... No, no hagan eso Capcom, no hagan eso porque les va a ir mal, o sea dejen a Silent Hill donde tiene que estar en su lugar y ustedes dedíquense a su propio juego, no copien porque les va a ir mal Y aquí digamos tiene la escena que esta es la escena que aparecen unos personajes como si fueran de Resident Evil 2 pero pues igual como que mmm, no, no sé, han tratado de interpretar como que lo que quieren como que lo que lo que quieren y lo que no quieren pues no lo han hecho. no Aquí le metieron cosas ahí de recién nivel 7 que yo no lo he jugado porque la verdad me parece malísimo. Y, y no lo le, no le he jugado la verdad. Yo no he jugado el 7 porque, porque veo la, la, solo gráficas y nada de contexto. Entonces por eso no lo he jugado. Y ya en este juego si van a dañar también al recién nivel 2 pues ya ahí sí. Permíteme decirte que Capcom ya está es la última carta que tiene Capcom. O sea, <ríe> el hacer el 2 y el 3 y ya, no tienen más nada que hacer Capcom con Resident Evil entonces si no si no piensan bien las cosas o, o reestructuran ciertas cosas que le veo a este juego pues se van a cagar la saga ya, pues ya más de lo que la han cagado porque sí sí han dañado eso, esta parte que tiene aquí eso que bueno esos monstruos ahí, eso es un tema que de pronto más adelante hablo otro poco pero esto me parece bueno, no todo es malo esto es bueno, digamos tienen tienen ese, ese libro que va saliendo ahí van mostrando, eso está bien, digamos la parte gráfica está muy bien y la forma de comunicación con el jugador es buena, digamos podemos ver las cosas, esto es bueno porque esto ya, ya vienen haciéndolo desde el año 98, entonces eso ya lo saben hacer Pero no sé por qué se me está parando, bueno pero igual ellos ya lo saben hacer y digamos esto lo copiaron del Resident Evil del cero eh, tratando los mordiscos y ahorita le clava el cuchillo igual que lo hace Jill Valentine en el en el Resident Evil 0, que en el en el no, en el Resident Evil HD Master. Eh. Que eso sí es una remasterización. De pronto ese, yo no tengo bien claro el tema de remake o remasterización. Porque aquí le están cambiando. Sí, remake, sí lo vuelven a hacer. Pero le han cambiado lo que se les da la gana. Y lo que no, pues lo dejan igual. Y, mejor dicho, es cagarse el juego. <ríe> y el Resident Evil. El Resident Evil. El remaster. Es decir, sí lo están remasterizado. Simplemente lo ponen. Aunque esa remasterización del Resident Evil. Eh, el Resident Evil eh, la del cero, por ejemplo. Es pésima. La verdad. Va re mal en PC. O sea, va re mal aunque igual pues ya que, o sea, ya, ya lo compré, ya que, <risa> ya no puedo hacer nada pero este la verdad lo estoy dudando, si no compré el 7, pero voy a ver si compro este porque estoy dudándolo, que no, la verdad no, no, no, que no no sé, o sea, no me está convenciendo realmente porque le han cambiado cosas ahí como a lo loco, a lo pendejo, como dicen los mexicanos, entonces como que no el sonido está muy bien ¿no? el sonido está muy bien eso está muy bien implementado y aquí sale el de, este, este creo que es Matt, no me acuerdo el nombre bien, pero este moreno es el que salía en, en la estación en cuando va a entrar, para el primer cuarto que entra a la estación, cuando entra a León. eso es de la historia clásica clásica que la gente que es nueva ola no va a saberlo, los, los de Resident Evil 4 5 y 6 no van a saber eso porque no han jugado el 2, los que han jugado el 2 pues ya saben, y el 1 y el 3 que son los mejores juegos de Resident Evil o sea de ahí para allá se cagaron todo porque no... No, no sé, o sea, están pensando solo en gráficos y bueno, igual. Eh, cinemáticas, bueno, eso es lo típico. Y, y la parte de esto parece que copiaron a Will Smith. <risas> copiaron a Will Smith en las facciones de faciales. Yo creo que creen que uno es bobo y no se va a dar cuenta. si es Yo no sé, o sea, creen que uno es estúpido pero las facciones son las de Will Smith, o sea, yo creo que copiaron un video de Will Smith y ya, y creen que ya, que ya, sí, ya van a triunfar por copiar un video de Will Smith, o sea, toda la parte facial, el rigging facial y todo, lo copiaron de Will Smith y ya, la parte de voz, todo lo copiaron y creen que uno no se va a dar cuenta, o que uno, no sé, no sé qué piensan, pero pues igual es como que copiaron todos los movimientos de Will Smith, miren, visualicen bien si han visto películas de Will Smith van a darse cuenta de lo que estoy diciendo o sea, no. bueno, igual esto esto es cinemática yo la verdad ya, ya he perdido la esperanza con las cinemáticas porque pues, antes las cinemáticas funcionaban para algo, aparte del marketing pues funcionaban para darle una idea certera de lo que uno iba a ver, pero pues ahorita no, ahorita hacen una cinemática y cualquier cosa chimba fácil y ya, o sea entonces, como que no, no, o sea, ya uno no cree, uno no cree, porque muchos juegos ya se han encargado de dañar la imagen de lo que era una cinemática. Entonces, esas cinemáticas ya no, ya no son creíbles. Así pongan lo que pongan, le pongan todas las flores que quieran, eso no, ya no convence, ya no. Ahí ya sale nuestro personaje encorvado, que no sabe ni tirar cuchillo ni correr. Porque están mal, mal, mal, mal esas animaciones. Bueno. Y esa cámara al hombro, esa es otra. Ese es otro problema que la cámara al hombro. O sea, como que no, o sea, no, no, no. Esto no es Resident Evil 4. Déjenlo en el 4. Ya no lo implementen en, el, en ningún otro Resident Evil. O sea, o la verdad, yo no sé. De pronto, no sé, en el 5 y en el 6 funcionó bien. Porque, no sé por qué. Porque de pronto, eh, el, el, no sé, el contexto del mercado estaba orientado a eso. Pero ya si van a hacer un remake de este juego, pues no lo hagan. O sea, esa no es la forma. Inclusive ya yo hice una, un review anterior de que no lo hicieran de esa manera porque eso no es la forma de hacer. un, No es. O sea, simplemente lo clásico es lo clásico y lo moderno es lo moderno. Entonces como que no les funciona. O sea, no está bien. O sea, no, no, no está cuadrando bien lo que, lo, que, lo que debe ser la esencia clásica de Resident Evil. Aunque yo no sé, o sea, este juego prácticamente es una compra obligada para mí porque tiene las mejores sagas que yo, de las sagas que yo más amo son Silent Hill, Resident Evil, Hitman y Tomb Raider. Son los juegos que, que siempre van a ser para mí lo mejor, porque porque son los juegos que yo yo más amo, o sea, son los que, los que primero jugué, los que más me gustan, la esencia de los videojuegos están en esos juegos, entonces como que, bueno, y ahorita salí, va a salir el Hitman 2 que ya supuestamente es como que se dieron cuenta que la, el nuevo modelo de 2016 no servía y, <ríe> y como que si sí quieren hacerlo ahí como la jugada pero la verdad eso lo voy a tratar en otro video porque grabamos esas sagas y las voy a hacer lo voy a hablar de esos temas después o sea en, en otro video porque aquí tengo este recién Evil que lo vengo esperando desde hace rato y desde que se cagaron el 7 pues eh, ahora no sé, ya pusieron el 7 y se han cagado en el 7 y ahora pues me ponen este vamos a ver que, pues la verdad este juego, la verdad no sé, estoy dudando la compra pero pues yo creo que no, ya no, o sea, ya recién Evil o sea, Capcom ya no va a cambiar ese modelo porque ya este es el remake sí este es el remake, o sea esta es la última carta que tiene Capcom con este juego, o sea con, con dañar el nombre de lo que ya hicieron ¿no? o sea aparte sí que es que visualicen o sea, aquí solo tienen una iluminación, ni siquiera hay unas candelabros acá y no, no hay nada o sea, como que no hay nada, que hay un muro, y, o sea, si no mira no hay, no hay nada que tenga que ver con lo que había antes, con lo que, o sea, digamos, aquí como que trata, va a entrar a la parte donde uno entraba, a la parte de la, del salón, donde hay unos, unos, escritorios, ahí va a entrar, y eso ya es lo clásico, digamos sí, pero, pero no hay iluminación, no hay con, no hay contexto, no hay, no hay nada que les esté diciendo, no, lo identifico porque yo ya sé que ese entorno es así. Pero, pero no hay ninguna, eh, la parte psicológica no hay nada que nos esté diciendo que ese espacio es el que ya recordamos o sea, no están amarrando las ideas con respecto a lo que ya hicieron, entonces como que no tiene sentido o sea, no o sea, no, no están haciendo las cosas como se deben hacer en ese caso yo creo, yo creo que igual de todas maneras quieren hacerlo pues para nuevos públicos y tal pero la verdad las sagas que ya tienen sus seguidores van a seguir siendo sus seguidores, o sea, no nueva gente no van a traer, porque el que le gusta el juego lo va a comprar y el que no, no lo va a comprar, así de sencillo. Aquí no me acuerdo si salía un liche, la verdad no me acuerdo, pues, sí sale, pero sale después, pero en este juego no creo que haya, porque mira estos planos, o sea, es que, no sé, o sea, como que whatever, o sea, eso que es, o sea, desde que Capcom ya sabe hacerlo, pero nos pone unas cosas ahí que no son... Una iluminación toda torpe ahí, o sea, este zombie también parece, no sé, esos zombies como que parecen los zombies de Resident Evil 7 porque la verdad son como personajes ahí que nos miran y ya, o sea, miedo no dan, no dan es como, como asco, o sea, la verdad, no, pura repulsión, porque la verdad no dan miedo, no dan miedo, eso no siente lo que sentía en los Resident Evil anteriores, en el 4, en el 5, hasta en el 4, en el, en el 5 no, en el 4 para abajo ya en el 4 se cagaron todo y ya después ya, ya no hay nada más nada, o sea, aquí copiaron un poco de lo que es de Resident Evil 0 de la parte del inventario que eso es súper importante en Resident Evil es súper importante toda la parte aquí de modelos, pues se ven más o menos está, digamos que esa parte como que han tratado de mejor, de, como de hacerla pero no la han hecho, <risa> han tratado de hacerlo pero no lo han hecho bien o sea, No, o sea, tienen como el 60% del trabajo y les falta el 40% del trabajo no sé qué carajos está haciendo Capcom qué carajos estará haciendo esas flechitas ya dijimos que no, o sea, eso no eso no es de este juego, eso es de Silent Hill o, o de otras sagas pero y eso que Silent Hill lo tiene implementado pero no en todas las cosas o sea, en algunas cosas lo tiene implementado así pero no en todas porque esa no es la idea, o sea, tiene que haber exploración aquí está la máquina, si sí, la máquina de escribir, que es lo clásico de guardar y, nos, y con su ink ribbon que es el que es el que siempre uno guarda el cartucho de la tinta y esto también está igualito prácticamente lo, bueno en la parte por lo menos más o menos se ve la idea de lo que fuera en el, en el, en el, en el hr master como que eso es súper clásico súper clásico pero pues los nuevos usuarios no lo van a entender no van a saber no les va a importar porque no no he jugado entonces no... <risas> ahí está el, el de armar el barético. <risas> Eh pero bueno, igual no hay iluminación, sí una iluminación bastante torpe torpe, torpe, o sea, en algunas zonas no no en todo pero digamos acá, miren en unos contextos que si no prendes la lámpara, pues no vemos un coño entonces como que, bueno, esto, todo esto es de la parte clásica del Resident Evil 2 esta parte, ahí nos salía el primer, el gordito ese la verdad no me acuerdo el nombre, ahí nos salía y nos hablaba ah y hay, otras, hay otro piso ¿no? eso no lo había visto, no lo había notado la verdad en ese, en ese no podíamos subir en el 2 entonces ahí como que le pusieron otro piso está bastante bien los efectos o sea, nadie dice nada con respecto al, al o sea, el poder que tiene el engine es inclusive comparable con un real engine yo creo que está muy cerca o está un poquito más arriba que el Unreal engine o sea yo creo que inclusive puede estar un poquito más arriba pero en la parte de, de, de la implementación, eso ya no es culpa del engine, eso es culpa de los desarrolladores. La parte del engine, si no, ellos no hacen la parte de, de, de configuración del juego, todo lo que tiene que tener la parte mecánica del juego. Ahí sí, nada que hacer. Entonces, pues no, ah, esa es la otra, eso, la pistola parece que disparará como cartuchitos, como si fuera una pistola de esas de juguete, o sea, no parecen balas que estuviera disparando, está como disparando, no sé, solo la pólvora y no está saliendo la bala, o sea, eso parece una pistola para niños de, de primaria, o sea, no sé por qué hacen eso, la verdad, ¿no? esos errores, ojalá que el juego no termine así, no lo hagan así, cambien eso, pongan un arma que sí sea como la Eagle, como la... No sé, la, la Eagle y cuál es la otra, la Vereta, la creo que es la que ellos tenían. Entonces, ellos no me acuerdo, la, la, la, la de Jill, creo que es la Vereta. Ah, la Colt, una es la Vereta y la otra es la Colt. Entonces, no sé, busquen los sonidos y pongan los sonidos que tienen que colocarle a un arma de esas. O sea, entonces, ¿para qué, para qué ponen hay armas que no? O sea, el sonido está mal, mal del arma está mal. O sea, ese no es el sonido de esa arma y también el apuntado, pues no sé, lo veo como raro que están tratando de copiar a Silent Hill y, y eso es como que no es el camino no no, no copien lo que no saben, o sea <ríe> Capcom tiene su, propio, su propia saga yo no sé por qué tienen que copiarlo, no sé por qué tienen que copiar los demás y si ellos tienen su propia saga y su propio producto y es bueno, Resident Evil es bueno o sea, el, el, sí hasta el 4 de ahí para allá, ya no hay nada que hacer o sea hay, nos muestra un poco de zonas que nada que ver porque eso no nada que ver, bueno, yo no digo que todo tiene que tener historia, pero pues pero pues tampoco meter tanto relleno, porque pues se pues aparece un zombie, bueno ahí nos ponen lo del mismo de la, del Resident Evil eh, hr Master de ponerle cuchillo pero pues nada más, o sea, la parte de iluminación es la parte más mala que le veo tienen que tratar de corregir ese, ese tema. Del inventario está bastante bien, lo veo bien. Pero, pues, podría ser mejor, pero lo veo bien. Parte del inventario está bien. No nos mostraron tampoco dónde sale la foto del lío ni la sangre. Eso no lo vimos, no sé por qué. Pero por lo menos las cosas que coge la sangre no se ve, ¿no? No, no se ve, ¿no? no. Donde tiene la parte de la vida del, del, del muchacho, Justin Bieber porque <risa> este parece Justin Bieber de verdad. <risa> Justin Bieber en Resident Evil. <risa> porque de, de, de Leon no tiene nada. no. Tano. Del uniforme es lo único que tiene el Lion. <risa> de la RPD. <risa> Oye, el resto no. De Raccoon Police. <risa> sí, es un, esos monstruos pares dan es como repulsión, pero miedo no dan. O sea, como que. Como asco es lo que dan. La verdad. O sea, lástima que el engine se desperdicie tanto así porque no tiene las mecánicas bien implementadas. La parte. De... O sea, no es solo mecánicas, sino que le falta el contexto de iluminación. O sea, trabajo de iluminación serio hay que hacerlo. O sea, si no, si no trabajan en esa parte, Capcom, les va a ir mal porque, pues. Creo que no, no tiene mucha competencia. Porque hoy en día los juegos casi no, no están muy orientados a esa parte, no miran esa parte, como que no les importa, como que creen que uno está arado, entonces, como que no como que creen que la gente, no sé, no piensa o que no sé, la verdad es que están orientando los juegos tampoco a lo pendejo y así tampoco es o sea aquí nos muestra la oficina, aparte la ahí está el, el con el super sofá, que es, esta parte es súper, súper clásica, eso al menos lo han respetado, por lo menos en la parte de, de, de utilización de los objetos ojalá que no lo hagan solo en esa cajita, sino en todo de, de la parte de los de los acertijos, que eso también es súper clásico de Resident Evil y no tienen que copiar a ninguna saga, Resident Evil sabe hacer eso sabe hacer acertijos, pero pues lo que es raro Resident Evil clásicos porque pues, ahorita ya después del 4 ya se olvidaron que eso existía y en el 7 menos, creo que eso es como una palanca y es un botón y ya es como que esto también es de la parte clásica y ahí sale otra vez a la estación que debería poder salir a la estación otra vez que la parte de la estación como que si sí le pusieron un poquito de luz pero pero solo, no sé, como que les falta más. Yo he visto, hay remake hay, hay modelizaciones en Unreal Engine de usuarios de Resident Evil. Ahorita se me va el nombre, pero hay un usuario que hizo una modelización mil veces mejor que el de, de la estación de Raccoon City, de la estación de policía. Y, y hay un usuario de YouTube que lo tengo ahí en la punta de la lengua que, que hizo. o sea hay un, hay un par de usuarios, dos o tres usuarios que han hecho unos modelos en un real engine mejores que lo que estamos viendo. O sea, Capcom cómo se va a dejar ganar de, de un desarrollador, o sea, de un desarrollador que nadie, o sea, que es independiente, sí, que él es independiente, que él trabaja en su casa, o sea, y Capcom tiene una empresa de millones de dólares, o sea, y se deja ganar de, de, de eso, porque la verdad, o sea, uno trabajando en su casa con todo el cariño, el amor, o sea, pero le está ganando, le está ganando, o sea, le está ganando un usuario. De, de YouTube, o sea, porque pues la parte gráfica y todo lo que es de la, de la parte de iluminación y todo lo que es de la parte interior de la estación, lo tiene mil veces mejor el, el, el usuario de YouTube que ahorita no lo tengo el nombre ahí, pero es, creo que, es, no me acuerdo, pero es un usuario de, de, de YouTube que y él tiene un trabajo impecable en la estación, o sea inclusive hay gente que dice que debería trabajar allá en Capcom porque pues eh, la verdad es ese está está mejor. Bueno, hay un usuario de YouTube sí, entonces como decía, o sea igual te, que tiene mejor mejor la parte de modelado y, y la parte de iluminación y todo, o sea todo todo todo mucho mejor que que lo está haciendo a la propia Capcom, entonces como que ahí tienen que pensarlo. Aquí está, este es el tráiler, ya el tráiler, esta parte ya es el tráiler, como que lo que supuestamente es una cinemática, ¿no? Un tráiler, supuestamente lo que de lo que va a ser, ¿no? Pues yo no lo había visto, hasta ahora lo voy a ver con ustedes, porque este no lo había visto. Pero pues ya vi lo que tenía que verlo y ayer, pues ayer salió la parte ya, ayer fue ya la donde mostraron el el gameplay de lo que va a ser y esto estaba antes seguramente pero esto no lo había visto la verdad no no lo había salido en youtube no lo había visto no sé si lo publicaron ayer también ah sí es de a 3 de e 3 pues, la verdad y pues esas cinemáticas ya como decía eso ya no es creíble o sea ya no yo ya no como ese cuento o sea ya, ya un, un usuario ya más antiguo o sea, ya no ya ese merchandising no, no funciona conmigo o sea así pasó en el Hitman 2016 y, y así le está pasando a este juego La verdad estoy dudando si comprarlo por ese tema Pues ahí nos muestra hay unos monstruos ahí, bueno, qué tal Pero eso no ahí está Justin Bieber Uy, Está mal sincronizado los labios Entonces como que Vamos a ver de pronto sé que están pensando Capcom en, en, en la otra saga de Evil May Cry 5 y se le olvidó Resident Evil. Ahí está Will Smith. <risas> Copiando a Will Smith. Se supone que sí, bueno, ya igual, eso, eso es como que ya se va a acabar. Eso es lo que, lo que he visto, ¿no? O sea, de pronto fue un análisis más a fondo ya jugando. O sea, después de jugar ya la cosa es diferente, porque ya cuando juegas ya... Ya se desmitifica todo, ya a la hora de jugarlo, ya lo que es malo es malo. Y lo que es bueno es bueno. Eh, nada, sin quitarle nada a nadie. En este canal no se le va a robar nada a nadie, ni el crédito para nadie. O sea, se va a decir las cosas tal cual como son. Como, como yo las veo también y como lo que veo también en contexto de la otra gente. O sea, ya a mí sí me gusta escuchar las otras opiniones. Por eso también voy a ver otros videos de otra gente, a ver qué dicen de este juego, de, porque igual la gente que ya es, que es usuario antiguo y que también sabe, o que es, así sea usuario nuevo, o sea, de, de, este juego, pues también van a van a poder decir todas sus, sus cosas, lo que sea, yo estoy abierto a las críticas y a todo, o sea, en cuanto a que sea con, con un argumento, sí, siempre para poder criticar y todo, hay que hablar pues a través de lo que uno también conoce y, y eso es importante para poder retroalimentarse con respecto a todo lo que a lo demás, aquí nos hace el guiño ahí, el guiño a Silent Hill, esto es un guiño clarísimo a Silent Hill yo no sé por qué, ¿por qué? ¿por qué hacen eso? si es que si no tienen que hacerlo, si no tienen que hacerlo además, o sea, no sé, o sea Dejen dejen quieto lo que no tienen que mover, o sea, lo que no tienen que mover no lo muevan y no toquen sensibilidades de otros jugadores y de otras sagas. Porque, ¿para qué? O sea, empezando esto ni siquiera, sí, o sea, no. Como que, ah, sí, el baño, como que quieren decir, ah, sí, Silent Hill, pero pues, pues, como que no, o sea, eso no, no, no. Mira ahí no, otra parte, esto también es de la parte del de Silent Hill, el 4. Y un poquito en el DOMPUR, no sé si sale esta parte en el, en el 6. En el, sí, en el, creo que es en el 6. Sí, en el en el DOMPUR creo que sale un poquito de esta parte así, la iluminación. Pero eso no lo han implementado, yo no lo he visto en el juego. Vamos a ver si. O sea, ya lo que yo voy a hacer. O sea, voy a decir de una vez lo que yo voy a hacer. Espero a que salga publicado el juego. Y, y, y si lo puedo comprar digitalmente, o pues, si no lo compro físico. Pero. Pero el caso es que. El caso es que este juego, no sé, o sea, en la parte de conclusión, este es, no sé, es un personaje que no sé si este es, parece, no sé, esta parece eh, Claire, pero no, no sé, ese modelo está raro, parece como, no sé, una chica ahí del siglo XXI, no sé, no sé, o sea, yo no tengo nada que decir, pero pero igual, Claire es Claire, o sea, modela como es Claire. ¿Por qué tienen que cambiar el aspecto? ¿Por qué tienen que meter a Justin Bieber? ¿Por qué tienen que copiar a Will Smith? O sea, no hagan eso, o sea, no sé para qué hacen eso si si Claire ya sabemos quién es, o sea, todos ya sabemos quién es Claire. Entonces es Claire Redfield y Chris Redfield. Entonces, no le, o sea a los personajes déjele su nombre como es, y no le cambie el nombre, no le cambie la chaqueta, o sea, o oh, listo, cámbiele la chaqueta, la vestidura, pero, pero mire lo que ya hizo antes, o sea, mire cómo estaba antes y cómo debe quedar ahora. Pero si, si le ponen un poco de huevonadas ahí como estas pendejadas que están tratando tal vez de imitar a Tom Raider, no sé para qué, si ya la heroína de Tom Rider es diferente, sí, o sea, no, es otra saga, es otro contexto, es otra idea respeten lo que hacen sus, sus colegas, ¿sí? o sea, no sé por qué quieren eh, dañar como como ensuciar la imagen de los demás, o sea, eso es, eso es como que, no sé, es como hasta absurdo, tanto, teniendo un producto tan bueno como es Resident Evil, o sea, teniendo un producto bueno, bueno, bueno como es Resident Evil, ¿para qué dañan, la, o sea, para qué, sí, ¿por qué tienen que como tratar de, de decir, ay, como un guiño, como, ay, pues, no sé, es una pendejada, es como, o sea, si no si no se concentran en su propio trabajo, o sea, se ponen a mirar la, la hoja del vecino, eso como en el colegio, como se ponen a mirar la hoja del, del compañero, y de pronto el compañero lo tiene mal, <ríe> entonces como que están copiando al compañero, y de pronto el compañero tiene mal la tarea, entonces como que, va a pasar, ¿qué va a pasar? que, que todos se van a rajar, porque si no, <ríe> si no hacen su propio trabajo, pues hasta ella lo dice sí, yeah, of course <risa> ella lo dice, ella lo dice y esto no está planeado, estoy diciéndolo en vivo <risa> entonces eh, si no lo escucharon ahí dijo, yeah, of course <risa> <risa> si no si no si no, si no hacen las cosas ya teniendo un producto tan bueno como el que tienen, o sea, inclusive aquí el modelo yo no sé, pues, pero si tiene, digamos, la si encorvado ese personaje todo mal, y todo mal rigueado y mal modelado. Bueno, la, no me digo mal modelado, pero si sí está mal, la parte del rigging está mal, ¿verdad? y el rigging facial no sé, porque... Mira, aquí nos pone otra vez, una vez ya ahí pausando, y nos pone como una escena del bus también del Dumpur. No sé por qué. Aquí, mire, esta imagen exactamente nos muestra como cosas así, como si fuera Alesa, de Alesa Gillespie. Como que esas cosas como que están un poco raras que nos muestren Resident Evil, ¿no? O sea, como que yo no, no, no he mirado, no he mirado otros videos, pero voy a ponerme en la tarea de mirar otros videos a ver qué dicen otros usuarios de esto o en los foros, porque la verdad esto está un poco extraño. Mira, nos ponen unas camionetas ahí, un bus como el del Dumpur, y, y nos pone aquí a Lesa como si fuera Lesa. Entonces no sé qué estar haciendo Capcom, qué está pensando, <risa> porque esas cosas son como que son de otro juego, sí, son de otra saga y, y si ustedes tratan de copiar eso, como que no van a poder, o sea, como que no o sea, ese no es el camino, o sea, ese no es el camino Capcom, o sea, tengan su producto como el que ustedes tienen y traten de enfocarse en lo que saben hacer bien, porque si no hacen las cosas como debe ser, Ténganlo por seguro que ya esa saga es la última carta que ustedes tienen para, para hacer de... Para, para para poder como sacar el pie del barro. Porque pero aquí están tratando de copiar a Silent Hill. No sé por qué. Nos muestran ahora la estación de Raccoon City. Entonces como que... Hmm, como que... No sé. Eso es como que el lecher Bueno, tal. Ahí está Ada. <ríe> la figura de Ada. Capcom, bueno, eso, eso es como que la parte yo que más veo, ¿no? lo que yo más veo o sea, hasta ahí no voy a aislar más porque igual es lo que de lo que he visto, a I mi mean, yo no a 25, el enero 25 ah, el 2019, el otro año, sí, ya el próximo de enero eh, yo no sé, y el precio, ¿no? vamos a ver qué precio va a tener, porque eso sí también influye muchísimo, o sea, si van a sacar 80 o son 230 mil como 240 mil pesos ¿no? y en pesos chilenos no sé cuánto será como 50 mil pesos chilenos, entonces no sé, pero eh, si no miran el, el precio, porque si no, eh, en este caso también el merchandising para nosotros también es igual, o sea, Capcom, o sea, ustedes como ustedes trabajan, nosotros también trabajamos, entonces, eh, si sí, hay otras sagas muy importantes que ya se vienen, como Hitman, pero digamos, yo lo hablo desde, desde el usuario que yo, yo soy, el usuario que, de que yo estoy haciendo el video. Entonces como que viene otra saga, viene Hitman, viene Tom Rider, viene entonces como que entonces no, hay otra saga ¿no? y hay otro juego muy bueno entonces si no se miran también con respecto a su producto y su precio pues ahí nos trata de mostrar un poco de cosas así acerca de lo que digo sale ese personaje que es como también el de Silent Hill que salía el de la gorra que es todo ese, el del el sombrero ese. ese ese también es personaje ahí copiado entonces como que yo no sé hasta ahí lo voy a dejar pero digo que que, que no sé con para dónde está, como no sé está, la conclusión que yo estoy viendo ahorita es, es eso, pero la parte uno lo del precio 2, corregir toda esas cinemática, la iluminación, bueno esa cinemática no, esas mecánicas del juego como están implementadas y van a ser cómo van a funcionar o sea, eh, la parte de iluminación, la parte de entorno, la parte si le van a poner algo de lo que tenga que ver con la historia original pues háganlo porque si no, ese juego pues chao Chao Saga, <risa> Chao Saga, porque ya no hay más o allá sea, allá, ya... es la carta que ustedes tienen para lanzar, y si la lanzan mal, yo creo que están tirándole ahí, como lanzándola ahí, como hacia, hacia el aire, a ver si pronto le pegamos por el lado de Silent Hill, pero pues Silent Hill es otra saga, ¿no? Entonces, este es el tercer punto que iba a decir, Silent Hill es otra saga, y, y si ustedes están pensando por allá en quién sabe qué, si no lo hacen, digamos, real, o sea, de que se vea real en el juego porque esos monstruos, la verdad, esos monstruos que tiene ahí, esos monstruos tan poco, esos monstruos, pues no sé, es una asquerosidad ahí, pero pues no sé, como que, pues sí, pues, pero qué, o sea, en realidad no nos dice nada, sino si no se miran a lo que ya Capcom ha hecho bien, desde antes, qué pasó con la, la llegar de la estación, qué pasó con todo ese tema, ¿no? qué pasó con todo eso aquí en cinemáticas, ¿no? pues igual, bueno, no sé, hasta ahí yo lo dejo, porque igual tampoco puedo ya alargar más tampoco el video ya muy largo, y no solo por eso, sino que como que ya hasta ahí lo que yo puedo ver, lo que yo puedo ver, lo que me ha mostrado, ¿no? no sé si hay algún otro video de, de ya de, cómo se va a hacer el el juego, o sea, ya el gameplay, pero pues hasta ahí esas son las conclusiones que he sacado, ¿no? Para que ustedes también sepan y también lo que digo se si puede igual investigar otro poco más para poder mirar como qué piensan otros usuarios que ya de, de que sepan de esto también. Hay muchos usuarios, hay unos mexicanos, chilenos. Eh, también muy respetables, eh, españoles, todos, mejor dicho, de Estados Unidos, españoles, hay muchos usuarios que les gusta esta saga y también oh, chilenos, todos, argentinos, o sea, todos, o sea, toda la comunidad de la hispana está detrás de este juego. Pero entonces, si Capcom no hace bien las cosas, esto ya va a volver otra vez a salir la aire. Aquí de Capcom, entonces va a ser como Capcom, o sea con porquería. <risa> con mierda, con mierda. Entonces es como que Crapcon tiene que tener mucho cuidado que es lo que, la, la, lo que está haciendo, ¿no? Pero igual, pues igual yo tampoco, o sea, no sé. Yo lo digo porque quiero la saga, quiero el, quiero el juego. Pero, pues si Crapcon llega a quebrar, o si, o sea, pues la verdad, pues, triste por ellos, porque igual pues dañan, dañan un producto que es un producto bueno. Entonces, pues ellos mismos corren con sus propias acciones, o sea, nosotros nada más como usuarios, estamos aquí con las gafas y miramos, miramos y a la hora de comprar, compramos, pero, pero si no es una cosa buena, pues les va a pasar lo que le pasó a Hitman 2016, que quedó con su producto ahí a medias, y les tocó ahora sacar otro juego ahí, y vamos a ver porque ese juego esto lo voy a dar para la siguiente para la siguiente review que de pronto lo hago ahorita mismo porque la verdad estoy flipando como dicen los españoles porque vienen todas las sagas que más me gustan a mí y las, las que más amo entonces listo listo gente gracias eh, y que pasen bien <risa> vale adiós